Hola, espero que te encuentres bien. Soy el profesor Ezequiel Cuevas. Les voy a platicar de un tema muy interesante que soy seguro. Les va, a, les va a encantar. Diagonales de polígonos regulares. Antes de comenzar, recordemos unos conceptos básicos. Aquí tengo un polígono. Se denomina polígono regular a una figura geométrica cuyos lados y ángulos son iguales entre sí. Lados y ángulos son iguales entre sí. Eso significa que este lado y todos los lados del polígono deben de ser de la misma medida. También los ángulos que tiene el polígono deben de ser de la misma medida. Si un ángulo o un lado del polígono no es de la misma medida de los demás, eso significa que no es un polígono regular, es un polígono regular. Irregular. Una diagonal es un segmento de recta que une dos vértices no consecutivos, vértices no consecutivos de un polígono. Veamos el primer ejemplo de diagonales de polígonos regulares. Primero vamos a encontrar el número de lados de cada uno de estos polígonos. Empecemos con el triángulo. Número de lados del triángulo, tenemos 1, 2, 3. 3. Diagonales desde un vértice. Entonces tenemos aquí el vértice 1, el 2 y el 3. Entonces deben ser no consecutivos. Del 1 al 2 es consecutivo. Del 1 al vértice 3 también es consecutivo entonces no podemos trazar ninguna diagonal en el vértice 3 al 2 también es consecutivo y del vértice 3 al 1 también es consecutivo por lo tanto no lo podemos, no podemos trazar del 2 al 1 es consecutivo del 2 al 3 es consecutivo por lo tanto no, hay, no tiene diagonales bueno, continuamos con el cuadrilátero tiene 1, 2, 3, 4 4 lados Diagonales desde un vértice Entonces vamos a tomar el vértice A Del vértice A al vértice D No se puede trazar porque son consecutivos Del vértice A al vértice B No se puede trazar porque son consecutivos Entonces del vértice C a ah, al vértice C, sí se puede trazar porque no son consecutivos entonces tenemos que las diagonales de un vértice es 1 el pentágono bueno, vamos a ponerle el pentágono tiene 5 lados, 5 vértices al trazar las diagonales desde un vértice vamos a tomar el vértice 5 del vértice 5 al vértice 1 es consecutivo, no se puede trazar del 5 al 4 no se puede trazar, entonces trazamos del 5 al 2 y del 5 al 3 porque no son consecutivos entonces ¿cuántas tenemos? 1 y 2, dos, dos diagonales ¿sí? bueno, ahora vamos con el hexágono el hexágono tiene 6 lados entonces vamos a trazar las diagonales de un vértice vamos a tomar el vértice 6 del 6 al 1 no es, es consecutivo, no se puede trazar del 6 al 5 es consecutivo, no se puede trazar entonces del 6 al 2 no es consecutivo del 6 al 3 y del 6 al 4 se pueden trazar porque no son consecutivos entonces ¿cuántas diagonales tiene? 1, 2 y 3 3 diagonales bueno ahora para, n, para un polígono de n lados n lados entonces el número de lados es n es el número de lados o el número de vértices es lo mismo y ahora las diagonales si ustedes observan es 3, 0 4 y 1 5, 2, 6 y 3 hay una diferencia este, en cada uno de ellos que es la misma en este caso es 3 4 menos 3 5 menos 2, 3, 6 menos 3 es 3 entonces las diagonales de un polígono de n lados es menos 3 entonces tenemos que es el vértice que trabajamos y los dos consecutivos que no se pueden trazar es el 3 el que trabajamos y los dos consecutivos que no podemos este, trazar la diagonal el vértice que trabajamos y los dos consecutivos ¿Mm? está perfecto entonces ahora vamos a comprobarlo nada más que realmente estemos correcto entonces del triángulo cuántos lados tiene 3 que sería el valor de n menos 3 entonces esto es igual a 0. Entonces perfecto, nuestra expresión general es correcta. Para el cuadrilátero, tenemos que son 4 lados, menos 3, esto es igual a 1. Y también es correcta, una sola diagonal. Para el pentágono, tiene 5 lados, menos 3, esto es igual a 2. Perfecto, nos da el mismo resultado. Para el hexágono son 6 lados menos 3. Esto es igual a 3. Nos da el mismo resultado. Perfecto. Bueno, ahora pasemos al número de los triángulos desde un vértice. O sea, de, de la primera eh, línea que trazamos, vemos cuántos vértices tiene. Cuántos triángulos tiene. Por ejemplo, el triángulo no se pudo trazar en una diagonal. Entonces, solamente es un triángulo, Del cuadrado de, o del cuadrilátero tiene dos, es una sola diagonal pero forma dos triángulos, por lo tanto son dos. Del pentágono fueron dos diagonales pero nos formó tres triángulos, uno, dos y tres. tres. Del hexágono fueron tres diagonales y formó uno, dos, tres, cuatro. Para un polígono de n lados, ¿cuántos triángulos van a formar? Si ustedes observan la diferencia de esta columna con la de esta columna, el número de lados por el número de triángulos que se tiene es 3 menos 1, 4 menos 2, 5 menos 3, 6 menos 4, ¿cuánto es la diferencia? Entonces, para un polígono de n lados, es menos 2 entonces vamos a comprobarlo. Entonces, tenemos que n del triángulo es 3 menos 2. Esto es igual a 1, perfecto. Del cuadrilátero es 4 menos 2. Esto es igual a 2, muy bien. Y del pentágono es, tiene 5 lados, menos 2 es igual a 3, perfecto. Del hexágono 4, no, del hexágono 6 menos 2, esto es igual a 4. Muy bien, ahora ya nomás vamos a calcular las diagonales de, de los, las diagonales totales de los polígonos. Entonces vamos a empezar con el triángulo. Ya vimos que el triángulo no tiene diagonales, por lo tanto aquí va a ser cero. ¿Mm? Entonces, del cuadrilátero. Entonces, cuando trazamos de A a C, es una diagonal. Pero si, lo, si también trazamos de C a A, entonces ya estaríamos duplicando. Entonces aquí no sería una diagonal. De A a B o de B a A no se puede trazar porque son consecutivos. De B a C no se puede porque son consecutivos. Entonces, de B a D sí se puede porque no son consecutivos. ¿Mm? Entonces, tiene dos diagonales. ¿Mm? Pero si trazamos este, serían tres que se duplica. Y de, y de D a B serían las cuatro, pero se vuelve a duplicar. Entonces, tenemos dos duplicados Bueno, entonces teníamos dos. ¿Mm? Son 4 menos do, O entre 2. La 2. En el pentágono son 2 diagonales por cada vértice. Entonces vamos a tomar el 4. El 5 con el 4. El 4 con el 5 no se puede porque es consecutivo. El 4 con el 2. Con el 3 no se puede porque es consecutivo. Entonces tenemos 1, 2 y la que acabo de poner son 3. Y está 4. Pero no nos están duplicando, entonces falta una: el vértice 3 con el 1, porque el vértice 5 ya lo tienes y ya está duplicado. El 3 con el 4 no se puede porque es consecutivo, el 3 con el 2 no se puede porque es consecutivo, entonces el 3 con el 1. ¿Sí? entonces son 1, 2, 3, 4 y esta 5, son 5, pero si se dan cuenta en total son 2 por cada vértice, 2, 4, 6, 8, 10, son 5 que no se repiten y 5 que se repiten, entonces serían 10 entre 2 igual a 5, ¿Sí? entonces aquí serían 5. Ahora, en el hexágono, tenemos 3 por cada vértice. Entonces, en este lado, vamos a empezar. El 5 con el 6 no se puede porque es conse consecutivo. El 5 con el 4 no se puede porque es consecutivo. Entonces, pasamos del 5 al 1, que no es consecutivo. Del 5 al 2 no es consecutivo. Y del 5 al 3 no es consecutivo. Entonces, ya tenemos 3 y 6 que no se repiten el 4 ya tiene una que se repite ¿Mm? entonces del vértice 4 al 5 no se puede trazar y del 4 al 3 tampoco se pueden trazar porque es consecutivo entonces esta ya, ya está duplicada entonces empezamos del 1 al 4 o del 4 al 1 ya son 7 ¿Mm? entonces y falta otro aquí del 4 al 2 son 8, ¿Eh? si observan, son 3 de cada vértice, entonces nos falta del vértice 3. Del vértice 3 de al 2 no se puede porque, no, porque es consecutivo, de 3 al 4 no se puede porque es consecutivo. Entonces, nada no más es del 3 al 1 porque del 3 al 6 ya está y se está duplicado. Entonces, el 3 al 1, entonces ya son 9. Entonces, y bueno, van 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 entre 2 son 9. Y son 9 los, eh, las diagonales totales del hexágono. ¿Cómo encontramos una expresión general? Bueno, entonces, tomamos en cuenta las diagonales desde un vértice. ¿Cuántas son? Sería n menos... 3 bueno si es nomás tomando la de un vértice pero como calculamos de todos los vértices entonces sería 3 6 9 12 15 18 entonces tendríamos que multiplicar por n y lo tenemos que dividir entre 2 para quitarle los duplicados entonces tenemos que Hacer la comprobación del triángulo es 3 por 3 menos 3 entre 2. 3 menos 3 es 0, por 3 es 0, entre 2 es 0. Entonces muy bien el resultado. Y ahora el cuadrilátero es 4 por 4 menos 3 entre 2 4 menos 3 es 1 por 4 es 4 4 entre 2 esto es igual a 2 perfecto, nos da el resultado correcto el pentágono tiene 5 lados entonces 5 por 5 menos 3 entre 2 5 menos 3 es 2 por 5, 10 10 entre 2 y esto es igual a 5 entonces nos da el mismo resultado ahora el último que es el hexágono tiene 6 lados 6 menos 3 entre 2 esto es igual a a 6 menos 3 es 3 por 6 18 18 entre 2 y esto es igual a 9 perfecto, nos dio el mismo resultado